Comenzamos nuestro recorrido sobre uno de los cuatro puentes que atraviesan el río Ebro, el Puente de Piedra. Andando unos metros llegamos a la Casa de las Ciencias. Aquí tendrá lugar la actividad propuesta para nuestro viaje, que será visitar una de las exposiciones que nos ofrezcan. En nuestro caso pudimos disfrutar de dos exposiciones gratuitas, Innovación Española e Imágenes del Futuro. Continuamos atravesando en este caso el Puente de Hierro y cruzando por el Parque del Ebro hasta llegar a las murallas del Rebellín y a la Fuente de Murrieta. Llegamos así a una de las calles más concurridas de la capital riojana. Se trata de la calle Portales, donde se encuentra la Plaza del Mercado con la Catedral de la Redonda. Nuestro viaje concluye en el Paseo del Espolón, donde se encuentra el monumento al General Espartero.